Seguimos con los avances de obra de residencial Senda, Habiendo culminado los trabajos del segundo piso de estructura, continuamos a paso firme con los avances del tercer piso, donde se vino realizando los trabajos con acero, que es el estribado de columnas. Luego se procedió con el encofrado, para posteriormente finalizar con el vaciado de los elementos verticales del tercer piso. Y ya nos estamos proyectando para realizar el trabajo de albañilería en el primer piso. Ancosur con más de 8 años de experiencia sigue trabajando para poder brindarte espacios de calidad. Gracias por su confianza.